Por la plena vigencia de la ley 242. Para que el presupuesto educativo se invierta en escuelas, infraestructura y creación de cargos y horas cátedras. El 12 de junio votamos a los consejeros escolares del TEP.